en qué consiste este operativo cuál es la idea de la fuerza del pueblo realizar un operativo para buscar un millón de afiliados eh, primeramente es un plan nacional de afiliación y organización de la fuerza del pueblo con el objetivo de motorizar y crear iniciativas organizar a la dirigencia de la fuerza del pueblo con ese objetivo primordial hasta el 30 de octubre tenemos como objetivo todos los dirigentes tanto juveniles como dirigentes medios o alto de la Fuerza del Pueblo, organizaron hasta el 30 de octubre un millón de personas, de compañeros y compañeras. Ahora, con esta iniciativa, muchos dirigentes, personas de la sociedad civil, se han inclinado en Leonel Fernández. Si tú no más has visto en los medios de comunicación, eh, presente, Leonel Fernández ha realizado recorridos como en Santiago, eh, la provincia de Sánchez Ramírez y todo eso, de personas que se sienten identificados por la fuerza del pueblo. Eh, hemos realizado visitas con la sociedad civil, eh, con jóvenes emprendedores, hemos juramentado a algunos jóvenes que sienten simpatía tanto del PRM como también del PLD y la sociedad civil en sí. Danilo, eh, sabemos que mucha una parte importante de, de los de la fuerza del pueblo, ¿Eran PLDistas? Claro que sí. ¿Cuál es la situación o conexión que se da en, entre estos momentos, en, entre estas dos fuerzas? Eh, dígase en las bases, los líderes de nivel medio eh, y los... Ah, no, no a nivel superior porque sabemos que, que son ya, eh, ya dirigentes del partido vencido, sí, el PLD, pero los intermedios y demás. ¿Cómo está esa parte? Mírame, la Fuerza del Pueblo es un partido bochista, aunque la gente no lo quiera entender, somos bochistas. Ya en el PLD lo que existía, existía no era el PLD que se creó con el profesor Juan Bosch, se crearon grupismo. Y por esa iniciativa Leonel Fernández toma la decisión de salir de la fuerza del pueblo. De salir del PLD. De salir del PLD, excusame, no, no, no. gracias por la corrección. Sí, salir sí. del PLD. Mucha gente entiende, yo solo respeto mucho, que Leonel salió solamente porque... Eh, no quería ser eh, no lo dejaron pasar a la presidencia y yo le digo mentira. ¿Qué decía el profesor Juan Bow en el 27 de febrero de 1962? Aquel gobernante que no gobierna con las leyes, el país no tiene ni paz ni tranquilidad. Por eso, hoy en día, leonel salió de la fuerza del pueblo por el motivo principal que no se respetó la constitución y la institucionalidad del Estado Dominicano. Danilo, usted... Dice que Leonel salió de la Fuerza de la pueblo, de la, de voz, del Pueblo, del PLD, por la iniciativa de que no se respetó la constitución y la institucionalidad del Estado Dominicano. Eh, usted habla de que el, la Fuerza del Pueblo es un partido bochista, parece que usted claro se que, sí. que Leonel Fernández eh, ascendió al poder en el año 1996, luego volvió en el 2004 y que duró 20 años siendo presidente de ese partido que no era bochista, sino prácticamente balaguerista. Es decir, que Lionel eh, prácticamente tomó el libro de Balaguer y no el de Juan Bosch. ¿Qué responde usted a eso? Oye, no, papá, no. Leonel siempre ha sido bochista. ¡No! Claro que sí, ha sido siempre bochista. No crea claro. esa expectativa, esa mala influencia, esa mala, no mala vida. Porque yo conozco la historia, me gustaría que usted me hable de eso. Bueno. Eh, Leonel es más cercano, y usted lo sabe, a Juan a, a, a, ba a Balaguer que al no. propio Juan Bosch. No, no, a Juan Bosch. Y eso Bos. está demostrado. No, no, demostrado no. no. no. Es, ahora yo te voy a hacer una pregunta. Y tú me lo vas a contestar. Adelante. Yo estoy haciendo un esfuerzo por mantenerme callado. Sí, no, no, te, no, te, no, no, no, no, espera. Que, Ahora ya. Va bien, Mi pregunta. Va bien. En el 2011, uh -huh. a Leonel le propusieron que aspirara a la presidencia y no aceptó. Por el Partido Reformista. Ahora, 1998, uh -huh. amable Aristi Castro, siendo presidente del Senado de la República, que le dijo el profesor Juan Bos eh, diga, el profesor Joaquín Balaguer, que se religiera otra vez y Leonel le dijo que no, que debía respetar la Constitución. Y por eso Leonel Mira. respeta la Constitución y la institucionalidad y, de y apoyó al, compañe al ex compañero al excompañero Danilo Medina en ese el, entonces. Eh, el, el, el, el presidente Leonel Fernández es un hombre es un hombre brillante. Sí es lo que ha hecho es que ha tomado el pragmatismo de Balaguer y la intelectualidad de vos y ha hecho un híbrido de su actividad política sí, no, de hecho, debe ser exaltado como el, el Jesucristo de la República Dominicana no, no, no, no, no, no llega a tiene no la Biblia no la intelectualidad política de América Latina se le puede hacer porque es un hombre brillante y eso lo ha demostrado en tú su vida podrías pública. ponerlo en condiciones de ser baloteado de ser <risa> eh, manuciado entre la intelectualidad latinoamericana y la influencia o la persona más importante que actualmente la política dominicana tiene a nivel mundial simplemente mm -hmm. pero no, vamos pero a poner no a como a un, dios no, no vamos a a un dios no como un dios a mí no porque a, yo a mira, yo doy la respuesta no no como soy no yo no explícame entonces qué ¿Qué trae consigo fuerza del pueblo como orga, eh, en, en términos organizacional? Es lo mismo, la misma tradicionalidad de los partidos donde hay incluso dificultades de un presidente y otro que quiere ser, le hacen dos presidencias, presidente, primer presidente, segundo presidente, tercer presidente, para tenerlo tranquilo a todos. No. ¿Se está dando eso? No, no Tenía 18 18 presidentes Tenía el PRD vicepresidente. vicepresidente Mírame eh, por, Vamos con la iniciativa De nosotros Como calidad De vicepresidente Que somos de la juventud A nivel regional nordeste. Yo siempre Me he preocupado Muchas personas Más saben Que me preocupé Más por la suscripción número 2 ¿Tú sabes por qué? Porque la suscripción número 2 A los jóvenes De esos campos Aledaños Guaraguao Villarriba, Arenoso, Pimentel, Castillo Además no lo, lo, lo, lo utilizan en los tiempos de campaña Ahora con el nuevo método Después del Congreso Profesor Juan Bosch, Ya no tenemos presidentes provinciales Solamente tenemos presidentes distritales y municipales Por ejemplo, te voy a poner a ti El presidente distrital municipal Jeffrey Medina de Guaraguao, Está más cerca de, de Santo Domingo Que de San Francisco y es de la provincia de Duarte. Ahora, con esa buena iniciativa e innovación, la juventud va a tener... Es decir, que no hay un presidente de todos los presidentes. No hay, ya Danilo. todos somos... Eh, por ejemplo, no hay igualdad, sino equidad política, en pocas palabras Hablar de Bosch como representante de una organización política y sabemos, sabiendo lo pulcro que fue este señor, y recordar eh, los gobiernos de Leonel Fernández y de Danilo Medina, aún estando Leonel dentro... Y ser culpable por omisión, porque no solo se es culpable cuando... ¿Y por comisión? Eh, eh, se, ya, ya. Entonces, sí, sí, se años. realizan actos. 12, sí, y dice. en sus gobiernos, sí, también voy para allá. Y en sus gobiernos también veíamos eh, importantes actos de corrupción que podríamos citar acá. También teníamos una procuraduría que no hizo mucho para resolver esos problemas y enfrentar el desvío del erario, la permisibilidad la privatización de importantes empresas y demás. Ciertamente tú crees que... Bueno, sí lo crees, porque imagínate, ese, eso es lo que vas a defender. Pero ¿qué me puedes decir al respecto? Bosch y estos aspectos mínimos que te, te he decir, citado. Lo que desea, sí. déjalo quieto. adelante Continúo. O sea, eh, eh, tu opinión sobre estos aspectos o algunos elementos que he citado de Leonel Fernández en el gobierno de Danilo Medina, omisión, eh, de, de, la, de las terribles cosas que pasaban, porque sé que él lo sabía, o sea, estoy segura que estando ahí no iba a desconocer lo que estaba sucediendo. En su gobierno también, mucha permisibilidad, corrupción, eh, entre otras cosas. Hablamos del profesor Juan Bosch, te cito esto y lo que ustedes entienden que representan en la figura de Bosch. ¿Qué me puedes decir al respecto? Mira, yo respeto esa expectativa, que tú eres una mujer muy brillante, no te lo voy a negar, te lo digo a la población general. Gracias. Eh. Muy bien, ¿verdad? Uh -huh. El punto de vista eh, es muy difícil. Nada es color de rosa. Pero nosotros tratamos, los jóvenes que queremos emprender en la política, de hacer algo diferente. Sé que la situación que ha sucedido entre lo que pasó en la gestión del ex presidente Danilo Medina y el ex presidente Leonel, todas situaciones. Pero si tienen que entender algo que donde hay, donde hay una casa, 10 hijos en una casa, uno tiene que salir malo. Y de ese uno que es malo, daña a los nueve hermanos que están adentro de la, del hogar. Por eso queremos hacer la diferencia de que lo que sentimos un poco de bochista dentro del corazón del profesor uh -huh. Juan Bó, hace la diferencia en la República Dominicana. Eh, te voy a voy a hacer la palabra mal para que, no, para no, no continuo, eh, esa no no es que no o sea con el, el respeto y el aprecio que le tengo a, a Danilo no, no creo que sea así no estoy de acuerdo bueno, pero no, bueno yo creo que sí eh, yo también, no bueno vamos mira, a entrar mira, en, mira, en mira, el, mira, el debate yo quiero pero, te decirte una no. cosa Danilo no justifica eso hay, no se justifica hay una hay una cuestión es que sabemos ¿Vos vas a Francis, que Francis que sabemos que esto es un partido en construcción en proceso de... Proceso construcción. de que, que hay que destacar que es importante para la democracia que haya partidos fuertes de oposición. Ah, ya tú lo sabes. Ah, qué bueno. No, no, porque sí. yo soy un demócrata. Sí. Yo soy un demócrata, sí. es importante Se que haya partidos partido fuertes de oposición. Claro, yo siempre claro. voy a defender eso. eso Estar, no discusión. Echando por la borda todo lo que quiere claro, plantear aquí. Es que eso no te discusión eh, Mira algo, Daniel La fuerza del pueblo, como diría Juan, dijo Juan Bosch una vez en el 73. El PLD será todo lo que no pudo ser el PRD. ¿Cuál es la temática respecto, o cuál es la visión que tú entiendes que debe ser el partido Fuerza del Pueblo? Fuerza del Pueblo, yo siempre le manifiesto a mis compañeros que debemos de crear temáticas, darle mayor participación a la juventud a los jóvenes, rostro nuevo, pero no que sea, solamente sean rostro nuevos, sino que tengan la capacidad y la responsabilidad. Porque si no le damos esa renovación, ese relevo, jóvenes, no vamos a tener mayores progresos en el partido. Actualmente hay una estructura como eh, ya dirigiendo la Fuerza del Pueblo y, y tu participación aquí en el programa, eh, ¿con qué objetivo en específico? Mi objetivo principal es motivar a la juventud, Bien. de que nosotros participemos en la política. Por ejemplo, yo te voy a poner un caso, Danisa Genao, del municipio de La No, uh -huh. Ella nunca se interesó en la política, pero ¿tú sabes con cuánto ella ganó la candidatura a regidor? Con dos mil pesos. Nadie lo cree. ¿Pero uh -huh. por qué? Bueno. Porque ella nunca tuvo interés en la política, pero siempre servía a su comunidad. Y fue reconocida. Y fue reconocida. Danilo una la preguntita. Mira, pero ¿El pero eh, está, ya, ya, ya la, el partido tiene una... La Ahí estructura una cosa, está formada. La, está formada. las direcciones están Hay es una cosa. Eh, hay que ver en qué consiste P en la, parte, la parte material, digamos, del operativo. Es decir, el, la, eh, eh, la, la parte operativa de hacer este trabajo de recabar firmas y eso. ¿En qué consiste y cómo la gente se puede acercar a ustedes para inscribirse Para ser parte de este proyecto Si les interesa Bueno, por ejemplo, aquí en la provincia de Duarte Está el compañero Manuel Trinidad Presidente municipal eh, eh, La compañera Alta Gracia Rosa Juan Compré, Winton Alvarado Licelo Vélez, algunos dirigentes más Que están trabajando en el proceso De bloque eh, inscribiendo a, El viernes a las 4 de la tarde Teníamos una reunión en el partido eh, para organizarnos por cada bloque y sector en San Francisco de Macorís para la inscripción. ¿En qué consisten los bloques? Eh, los bloques en los sectores. Por ejemplo, okay. eh, Vistelvalle, Valle, eh, Rabochivo, Lo Espino, La Ribera de Jaya, entre otros sectores más de San Francisco de Macorís. danilo sí. ¿cuántos afiliados uh, tiene la Fuerza uh, del la Pueblo? Eh, aquí, en la provincia, un, al, más o menos. ¿Tienes la idea? Nosotros onda? tenemos como objetivo a nivel provincial 34.000, 500 personas que debemos de inscribir. ¿Y cuántos tienen? ¿10, 5? Eh, Tú sabes que la semana? temática va cambiando toda la semana o todos los días, porque no hay, pero vamos a hacer un recorte en agosto para ver un recorte en general cuánto tenemos en, como meta. Okay. Danilo. Ahora, eh, antes de todo, quiero uh -huh. informarle a la población que en julio, en la primera semana, vamos a tener como visita al expresidente Leonel Fernández en la provincia de Duarte. ¿En julio? En julio, en la primera semana. Dos días va a estar aquí en, en la provincia de Duarte. Ah, muy bien. Danilo, la democracia eh, es importante que tenga eh, partidos de oposición fuertes. Claro. En este caso, los partidos que se, que se vislumbran como más fortaleza, estamos hablando del PLD y la fuerza del pueblo. Ahora, dentro de, de lo, dentro de lo que tiene que ver con la democracia interna de la fuerza del pueblo, ¿habrá otro candidato a la presidencia que no sea Leonel y Omar Fernández, el hijo de él? La mirada que te da Danilo. Óyeme, pero Jan es dure. Te voy a decir algo, Jan. No, ya. Pero te estoy preguntando. No, no, no. ¿Te puede, te puede responder no, no, no. Ahora, momento. te voy a decir una pregunta. ¿Cuál es la percepción? Nosotros estamos creando un partido para una maquinaria electoral. Y son, son los momentos que deciden quién va a ser el presidente. Te digo porque Leonel, que, que favorezca al partido y al país de la República. Leonel, Omega. que duró casi 20 años siendo presidente del PLD, dijo que el PLD era una reconstruyó este de país. Y fue el que le dijo al, a Danilo que era la fábrica del pero, presidente, y Danilo hizo lo contrario. Hizo lo pero contrario. Tampoco, pero él tampoco. Pero, pero un momentito. Él nada dijo, más se Leonel él dijo que el PLD de una de de la la la fábrica del de de de presidente. De sí. fábrica de presidente. Sí. Sin embargo, eh, entre él y Danilo entendieron que solamente la fábrica era. Ellos no había más nadie. La fábrica se dañó. Se dañó la fábrica. Ahora, no, no se dañó. Ahora, Leonel no tenía planes de aspiración. ¿Tú sabes por qué fue la iniciativa que Leonel fuera a aspirar a la presidencia? Él lo dijo en la entrevista. Tú me estás relajando, Daniel. No, no, no, espérate. Cuando él vio en el momento preciso del presidente que estaban vasallando en contra de él, de manera de su personalidad, Leonel tuvo que actuar. ¿Qué le podía ya ofrecer Leonel luego de, de ser presidente 12 años? Y, y dentro de, de esos 12 años, 8 años consecutivos a la República Dominicana. O sea, no hay más nadie en este no hay, país. ¿no? No. Oh, ¿cómo? cada quien que, que, que suma por ahí te puedo responder yo, yo, yo sí, porque tú dices sí, lo que los gobiernos del PLD han sido los mejores ¿Sí, que? no, no, pero <risa> me refiero a él vamos, no al PLD sí, es que, es que los, es que lo, es que lo, ya, ya, ya, ya, ya espérate espérense un momentito, momentito. no me quieras sacar de contexto porque yo no soy un idiota espérense un momentito no, claro, espérate, espérate no me quieras sacar de contexto yo no he hablado de los gobiernos del PLD yo he hablado de Leonel autocastigue así. espérense analízalo bien para que no te guste no, o sea, déjalo que férense. se exprese en la democracia Espérense La ¿Puera? libre presión, derecho ¿Es que no, constitucional No, me va a sacar de contexto la no. Libre presión, Yo no he o sea, hablado de los gobiernos del PLD Yo sí. estoy hablando de, del presidente Leonel Fernández ¿No había más, más candidatos que pudieran hacer el trabajo? Ellos hay más candidatos Y lo tiene la fuerza del pueblo Lo tiene o sea, Es que la política se trata De en este momento Lo que nos favorezca en el momento si nos favorece leonel Fernández en ese momento, bienvenido sea. Si nos favorece en ese momento mi senador Dionis Sánchez, nos vamos con Dionis Sánchez. Si nos favorece en el momento Franklin Rodríguez, nos vamos con Franklin Rodríguez. ¿Cuál es el objetivo principal de la Fuerza del Pueblo? Llegar al poder en el 2024. Aunque no sea con Lionel. Aunque no sea con Leonel Pero es lo que favorezca en el momento, en el 24. Lo que diga la Fuerza del Pueblo en ese momento, en ese escenario. Muy bien. Si Danilo, nos favorece en ese momento... Leonel Fernández, nos vamos con Leonel Fernández. Danilo, a la juventud, eh, ¿qué le puedes decir? Tanto a los que son militantes de la Fuerza del Pueblo, a los que no, a los que ustedes quieren eh, o buscan que se afilien en este partido eh, formado luego del rompimiento del PLD. ¿Qué tienes para decirle a los jóvenes como representantes de la juventud de la Fuerza? Mírame, aquellos jóvenes que tienen deseo de, de participar en la política es que este es su momento. Que no lo esperen mañana, pasado, o es ahora o es nunca. Si lo dejan mañana, van a decir, no van a gobernar personas menos capaces que nosotros. Y si tú no, tú no tomas la decisión ahora, nunca vas a tener la oportunidad de decir que nosotros vamos a hacer la diferencia. No, ser, no vamos a ser parte de la crítica, vamos a ser parte de la solución en la sociedad dominicana. Muy bien. Bien, bueno. señores, gracias. gracias. Ha estado con nosotros Danilo Suárez, dirigente de la Fuerza del Pueblo, quien viene, entre otras cosas, a anunciar un operativo en busca de un millón de afiliados de esa organización política eh, a nivel nacional. O sea que es un proyecto a nivel de la República. Gracias, Danilo Suárez, por la participación con nosotros. Muy agradecido. Vámonos a la pausa, regresamos en breve. No se vayan, hay más contenido todavía El programa de mañana.